Buenos días, un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, este vídeo es para fe felicitarle a felicitarles a todos ustedes las navidades y desearles que el año 2015 sea un año bueno para todos nosotros, un año en el que podamos ser un poco más felices y podamos realmente madurar como seres humanos y convertirnos en seres responsables y libres, que intenten transformarnos, que nos intentemos transformar a nosotros mismos y hacer algo por este mundo. Fíjese ustedes que la Navidad conmemoramos una figura, tanto para aquellos que la celebran de una forma laica, como aquellos que la celebran de una forma más religiosa. Eh, estamos conmemorando a ese Jesús de Nazaret, y ese Jesús de Nazaret no tuvo una vida cualquiera, tuvo una vida que tanto para los que son creyentes, como para los no creyentes, debe ser una vida a tener en cuenta, a reflexionar sobre ella. Jesús de Nazaret lo que hizo fue meterse de lleno en la sociedad de su tiempo y realmente se enfrentó a la forma en que aquella sociedad estaba construida y estaba organizada, y el mensaje de él siempre fue el mismo. Si ustedes leen, yo los he leído muchas veces, los textos de los sinópticos, es decir, de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, si ustedes leen esos textos, esos textos encierran la síntesis de lo que fue la vida de Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo él? Decirle a aquella sociedad, decirle sobre todo a aquellos que habían montado una sociedad en beneficio de unos pocos, decirle, no, lo importante es el ser humano, el ser humano y su dignidad está por encima de todo, por encima de toda regla, por encima de toda norma, por encima de todo dogma, rito. Por tanto, advertir a todas las iglesias, a todos aquellos que hablan de Jesús de Nazaret, que ese es Jesús de Nazaret tuvo un mensaje claro, el hombre, el ser humano, su dignidad no puede ser pisoteada por nada ni por nadie y él acabó en una cruz por ser fiel a él mismo, por ser fiel a su mensaje, por ser fiel a a lo que había hecho durante toda su vida con sus hechos y sus palabras. Por tanto, no olvidemos lo que conmemoramos en esta Navidad. Y alegrémonos, congratulémonos de tener una figura tan universalmente querida y afectada para creyentes y no creyentes como Jesús de Nazaret, que sea un faro para orientar nuestra vida. Quisiera decirles también que tenemos una serie de proyectos, José Luis y yo, para este próximo año, queremos renovar técnicamente, Jesús, José Luis está haciendo muchas renovaciones técnicas, probablemente en, este, en estos vídeos ya vean ustedes algunas, fíjense, y van a haber otras muchas, van a ver otras muchas, y además en el temario vamos a introducir eh, vamos a hacer una cosa que hasta ahora no hemos hecho, vamos a hacer vídeos cortos y vídeos un poco más largos, porque yo sé que yo tiendo a hacer vídeos largos, pero voy a hacer un esfuerzo, por por lo menos el 50% que sean vídeos cortos, entiendo por vídeo corto un vídeo que no supere 15 minutos, ¿eh? y ya vídeo largo puede ser más largo, pero bueno, eh, este sería un poco, porque yo sé... Eh, yo también les recomiendo una cosa, que cuando vean ustedes un vídeo largo, pues que lo vean en varias veces. Eh, una noche tienen ustedes un ratito, pueden ver una parte y luego otra noche pueden ver otra parte. Se pueden ustedes eh, mirar en el, en el índice para, para ver un poco el minutado y ver un poco los minutos que pueden ver cada día. Bien, entonces intentamos una renovación tanto del temario como del de aspecto técnico. Y esto lo vamos a hacer. También quisiéramos, una vez más, hablar de la idea de participación. Eh, ¿Cómo pueden ustedes participar? Mire, pueden participar haciéndose suscriptores, pueden participar viendo los vídeos, pueden participar enviando correos, dándonos sugerencias de lo que podemos hacer, de las cosas que les gustan, de los temas que querrían que hiciéramos. Pueden participar también, incluso, si quieren, enviándonos algún artículo, algún artículo sobre algún tema que nosotros podríamos publicar en el blog. Podrían quizá hasta a lo mejor enviarnos algún vídeo corto que podríamos también editar y publicar en el blog. Es decir, hay múltiples formas de participación que ustedes pueden utilizar, utilizar. Nosotros vamos a estar siempre muy atentos a ustedes, a sus inquietudes. Hay muchos muchos de los correos que ustedes me envían, yo a veces, una cosa, no siempre puedo contestarlos inmediatamente. Hay semanas que dispongo más tiempo y puedo hacerlo muy inmediatamente. Otras veces tardo un poco más, pero les ruego que me disculpen en este sentido. Pero bueno, esto sería un poco la dinámica que queremos tener en este próximo año 2015. Una dinámica de renovación, de participación y de compromiso con ustedes en la construcción de un blog que sea cada vez mejor en todos los sentidos. Y queremos, José Luis y yo, agradecerles a todos ustedes su participación, darles las gracias y desearles que tengan una Navidad dichosa, lo más dichosa y los más feliz, lo más feliz posible. Y que tengamos una actitud ante este mundo activa, que no seamos sujetos pasivos, que no seamos solo personas que se quejan, sino personas que intentamos hacer algo para cambiar este mundo. Podemos tener muchas iniciativas, piensen ustedes y siempre se les ocurrirá alguna iniciativa que pueden realizar individualmente, en familia, en grupo, en el trabajo, con sus amigos, en su barrio, etcétera. Seamos personas comprometidas y activas para hacer este mundo mejor. Con este deseo termino esta felicitación de la Navidad y el Año Nuevo. Gracias. Felicidades.